Y una conferencia de prensa virtualmente con David Díaz. La tenemos programada para principios de semana porque cuando el equipo tenga una semana practicando, queremos escuchar al dirigente, que el país lo escuche. ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Vamos a hacerlo semanal? ¿Un contacto con el dirigente o con el gerente? Para que hablemos de todo lo que... Porque Fabio dio una entrevista el primer día y ha dejado a mucha gente esperando con noticias buenas. Habló de Ronald Robert. Habló de Ronald Robert. Y este es un jugador que probó en la NBA, probó en la G. En League y que recuerdo un centro básquet que participó, fue un monstruo, líder de rebote y todo. Si él está saludable de sus rodillas, que es la incógnita que le ha impedido jugar internacionalmente más en los últimos dos años... Eh, aunque con un solo pie aquí resuelve. Con un solo pie aquí en esta liga, aquí resuelve. Con un solo pie. ¿Cómo se? Sí, con Ronald Roberts, con un solo pie resuelve en esta liga. No creo. Por no, Richard jugó no, 10 no. años con un solo pie pues y no, era el mejor armador el de la nivel, República Dominicana. El, el, ¿O no era así? El nivel no es el mismo, no. No, okay. no me comparo. Fajarse con no Eloy Vargas necesita tener. Oh, ¿Cuántos pies? faje con Eloy Vargas. Bueno, pero Eloy es el único Juan, jugador con Juan, con de ese nivel Juan que hace. guerrero existe. que se faje. Juan guerrero es muy pequeño ese, para fajearse con ese hombre. Un que se faje. Eh, con, Luis San, con Luis Santos, como jovencito. Pero espérate, Juan Guerrero juega a la posición 5 en Moca. Y aquí en esta liga la pues, LNB no, vale. en, en esta liga te hace de todo. En, no, no, en la no, LNB te hace cinco, de todo. Si que, lo pone como un 5. A, a, que, que a, que, a, que, a que quede entre los cinco rebote en la liga. No, no, tiene que ver con la posición. No, no, porque la coge. Sí, pero no tiene que ver. Y te juega de ellos. frente. Recuerda, exacto. Su todo. juego. Aunque sea, pero no es un 5. No, no tiene sí. las habilidades Pero no me digas que robe con un pie. Pero vamos a esperar. ¿Qué te de Ronald Son dos días. Y rebotes Son dos días que van de práctica. Vamos a esperar, vamos ¿verdad? a esperar. Usted se está no, no, acelerando. Yo no me estoy acelerando. Estaba dos días de práctica. Vamos, ya va, vamos a que, mencionar nombres. Porque los otros, equipos, los otros equipos están mancos y caminan no, no. en silla de ruedas. Vamos a mencionar nombres. Estamos bien. Yo voy a mencionarte algunos nombres y tú me vas a mencionar los mancos de los otros equipos. Dale. ¿Tú viste la práctica de Puerto Plata ayer? Vima, es una preguntita que, vima, que vima le hago. Imágenes, ¿Usted vio la de los Titanes? Titanes, también vio. la de los Soles? León y Soles. Los clasifican cuatro. Usted no puede decirme a mí eso. ¿Usted vio la de Cuando, Santiago? ¿Usted sabe dónde está Adil de León? No, pero estamos claros. Pero yo te voy a decir dónde está el manager. Creo que tú no es por foto, pues espérate, ni imagen. Pero espérate, espérate. Yo, tú me estás preguntando por... Porque Santiago, Santiago mencionó los tres mejores refuerzos que pero, tiene la Liga. ¿Y dónde están? Y no están aquí, pero, pero... Pero escúchame, usted me acaba de hacer una pregunta, señor... Sí, dígame. Mi compadre Ariel Núñez. Usted me preguntó por la práctica de Santiago si vi la foto. Y le voy a responder sí la vi. La vio. Y el día que practicaron, yo vi al día siguiente que vi la foto, uh -huh. al día siguiente... A Melvin López, que es el manager, a Adri de León, a Ángel Núñez, a Miguel Dicen, Siga. a Vaina Soler Ajá. y Nehemiah Morillo en, en la cancha de la 189. Juan Miguel estaba de... ahí no, de... Gerardo no, perece. estaba ahí. No, espérese. No. Pero la práctica de los indios no comenzaron no. con Juan Miguel en Nueva York. Yo la sigo. práctica de los indios no comenzaron con Geraldo Suero la, en Nueva York. Forma, o con David y en, en Japón. De ello, que no, que tuvo su gerente, el gerente espérese. estuvo ahí. ¿Tú quieres más que el gerente que estuvo ahí? Ah, gerente que tú eres. El gerente que tú estuvo, Melvin estuvo fuera reclutando, amarrando y ese tipo de cosas. Y... ¿Amarrando a quién? Estaban jugando en una cancha de la 189 con, con Adubon estuvo, ahí en la esquina de, de su hermana. Sí, le, le, le va bien. Y no es que estaban, es que, es que está, está ahí tratando. todavía, porque Adri está ahí, ayer estaba ahí. Están ahí, pero Kadri vive, en ¿Usted cuando viene... Kadri vive allá. Oh, ¿Va a practicar por control remoto? No, Kadri no, oye, Kadri no tiene Mi que compadre, practicar. Mi compadre, le respeto a los metros. Mira, que mira. No, mira. Que, no, no, escúchame. Los metros tienen un gran respeto y es okay. un equipo grande. El más okay. grande de la, la liga. Hablando, bueno, es que usted me está hablando por dos prácticas. Bueno, Porque Gerardo, usted, usted no, viene a no. decir que Gerardo está aquí practicando, que Juan Miguel. Pero siga. están ellos dos practicando. Siga, está siga. El, el, el, el, el, el Kiri Washman. Excelente. Ellos tres. Ah, entonces no está Eduardo Santana, que Eduardo Santana es manco. El quinteto de el la Santana, es el equipo. Bueno, pero no es que tener ese quinteto, es un jugador que es quinteto cualquiera de los otros que usted está mencionando. Vale. Y, aquí no, y aquí posiblemente Óyeme. lo sea. Óyeme qué pasa. Porque David, ¿qué decide? Pero que decide. Es... Y está Angeuri Castillo. Angeuri. Castillo está ahí. Lo que te quiero decir, Ariel, yo no estoy diciendo que los indios van a ser los campeones porque tienen dos prácticas. No, que empezaron, que empezaron no, Yo te estoy diciendo que ya la organización ah, no, no, no, no, cosa, no me lo pueden no, desmeritar. No, es otra cosa, que los metros ya han comenzado cosa. con cinco recogidos. No me diga a mí que es lo mismo que los indios con un grupo formado como debe ser. O sea, tenemos seis meses para ganar un torneo y el día que vamos a practicar, sus estelares no están aquí. Eso se llama desorganización. No, no, no, aquí no, y donde no, sea. No, no. Y eso es raro porque el gerente general de los metros Es el más exitoso que ha tenido la República Dominicana el más exitoso Mi gran amigo César Santillén Pero una cosa no tiene que ver con otra Comenzamos una práctica el día siguiente hermano y está en en el 189 señor ¿Haciendo qué? Ya comenzó su práctica Todo el mundo tiene su programación Bueno, ¿y cuál es la programación de los metros? llegaba la semana antes ¿Cuándo anuncian a Melvin que iba a ser el dirigente? Melvin fue desde el draft Melvin estuvo en el draft Y si va al draft no era el No fue oficial en el momento a, no lo oficial, oficial. para quién sí. No era oficial porque podía estar. Podía discúlpeme, estar la discúlpeme, venga, y, y Melvin ha sido gerente en No, no puede estar ahí. Estuvo un momento. ¿Cuándo ah, Melvin ha sido ah, gerente ah, en su vida? Eso, oye, Melvin. Escúcheme, deme la cámara aquí. ¿Cuándo Melvin López ha sido gerente? En su vida entera. Es que una palabra no te. Escúcheme, puede darme bien, hablar, bien. porque usted me quiere diversificar ¿Vale? la cosa. No, vale, si una persona como Melvin López, de respeto, dirigente de la selección de este país, se aparece en un draft y es el que coge y el que habla. ...de los tres refuerzos que van a traer... ...no es el manager de ese día... ...hace un mes que Melvin López manager de los metros... ...lo que pasa es que el compromiso que uno tiene con la liga... ...no permite que uno esté hablando de esas cosas... ...pero la liga tiene un mes y tampoco que dice nada... ahí ...entonces, llegar. entonces ay, la liga ay, no es los metros... ...ni ay, es nada, ay. es la liga entera que tiene un mes que no dice nada... ...yo tengo nada. tres jueves hablando lo mismo... Y, me bueno, pero, y, no me, ...y no me deja mentir... ...pero mira, pero a ver, liga, mira, a ver. mira eso la que la está detrás de ti... Okay. qué está detrás de ti, los indios... ...ahí estamos cumpliendo... ...y los indios somos la liga también... o sea sí, ...nosotros sí, como es. equipo estamos haciendo un trabajo... De prensa relaciones públicas para la liga también. Porque los, eh, no los corresponde. Demás, los demás equipos han estado haciendo Pero usted su me está liga. entendiendo. el hecho de que los indios, Fabio Rojas, señores, que no fallen esa vaina. Excelente. Tiene excelente. su grupo ahí. Excelente. Juan Miguel estaba aquí el primer día. Ariel y Gerardo, lo que pasa. ¿Te digo lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Te digo lo que pasó con ellos dos? ¿Qué pasó? Llegaron un poco tarde. A la práctica. ¿Y tú sabes lo que hizo David? ¿Qué? No van. Óyeme, llegaron un poquito antes de comenzar. No, no, no. Mañana ustedes practican. Yo Porque tengo, en el camino a la capital, yo, el departamento, no saben cuál era. Que lo, Llegaron lo chingales. Tiempo, lo ¿Y tiempo, qué tiempo, hizo David Díaz? No, no. ¿Cuántos manías hacen eso? No, no. Es que desde ahí, no ahí no comienza no, la no, vaina no, y él no me no, compare no, a mí, no, por, no, por no, la amor yo de yo, Dios. Yo no estoy comparando. Oye, ahora ponme aquí, ponme aquí, Jorge. Compárame ven. Tú verás, el 29, tú me vas a decir a mí si estamos hablando por dos prácticas. Óigame lo, lo que yo le voy a decir. Señor director, escúcheme. Ah, pues, ah, ah, pues, no, no, ya usted va a hablar, ya. usted va a hablar. Ya usted va a hablar. Lo que pasa es que usted me está tocando una tecla muy sensible. El orden en una, en una institución es fundamental y los indios comenzaron con es que, orden. Es que, Señor director, el 2929, cuando yo mande la nota de prensa, usted me va a decir que era por dos prácticas que estábamos hablando. Que dos prácticas que está Gerardo y que está Juan Miguel. Usted me lo va a decir. Y como viene Gerardo Virao este año. Virao viene Gerardo Suero. ¿Cómo Virao? Cómo, ¿Cómo Virao? Él lo terminó y los tíneos fueron campeones. De... Exactamente. Entonces, no me... Ya virao. usted se puede imaginar. Entonces, si viene virado la cosa va a cambiar. Que venga ya tranquilo. usted se puede imaginar que, atención, atención, que sin él y sin, y sin su hermano atención, ganamos. Atención, atención, mira, mira. Sin su hermano mira. y sin él ganamos. Atiéndeme aquí, atiéndeme aquí. Usted Oye. se lo puede imaginar el caso yo te estoy hablando Que usted me dice a mí Que ¿Qué? el segundo día Que la organización Que lo otro que... Hemos comenzado bien Eso sí no me lo niegue, que, que a usted estamos... le gusta mucho no, no, que no, no. Estoy, no estoy negando eso No estoy negando ah, eso, no estoy, negando, eso. No, estoy, no estoy dudando del trabajo De David como profesional David tiene dos semanas en eso con el ah. técnico. Yo tengo todo conocimiento de eso Lo que yo quiero que usted entienda también Durmiendo Y con que aire. el pueblo sepa con Internet también entonces, internet sabes, todo, sabes, todo sabes. full terenol. Yo quiero que usted sepa Que es los demás equipos también están trabajando. Manuel Fortuna está con los Leones. Muy bien. Juan Guerrero Muy bien. está con los Leones. Pingüiling. Su dirigente. Que hay equipos, como en todos los lados. Pero su equipo a veces no es como empieza, es como está termina. Entonces, la dejemos, cosa no es como empieza. A mí entonces, no me venga con eso. Entonces, vámonos por parte. Ok. Vámonos por parte. Lo que yo estoy diciendo, y quiero que quede grabado aquí, porque a mí me gusta que eso quede grabado, la gente lo vea. Es... Indio de San Francisco, en el primer tramo, entrenamiento, primera semana, que ha sido el mejor equipo, porque es el que le ha presentado a la fanaticada, a los dirigentes, a la liga, el mejor grupo disponible. O sea, Indio de San Francisco no está dejando que vengan los hermanos sueros la otra semana, que venga fuera. No, todo el mundo que pudo, el que, el que está disponible, porque el que no puede, no, está aquí. Esta mañana practicó Jelen Robinson. ¿Tú sabes por qué no practicó esta mañana Greg Foster? Porque le, la misma mierda de Jeff Blue. La misma vaina que Jeff Blue nos hizo a nosotros para irnos, que nos dejó cuatro horas de trazo usted, usted, y cinco horas para venir otra vez, se lo hizo a, a Foster. Porque es un problema de la línea. Eh, eso vuelo de 250 pesos. No, no, no, le compra, no, yo no lo compré. Y, a ver, y compran, era para no la guarda? pesos. Tran, tran, tran su situación. No, lo que pasa es que Jeff Blue tran con la tormenta que hubo hace tres semanas, cancelaron dos días de vuelo y cosas y no han podido completar. Porque si hay un avión que le faltan 10 gente, le estamos metiendo 10 gente. ¿Pero cuánta gente? Hay miles de gente que está sin, sin volar. Entonces, no se ha puesto al día. Pero por eso no practicó Foster. Y mañana llega el otro, el, el hermano del NBA, el que a usted le gusta, Nicholas Wiggins. Yo ¿Qué? le decía a Jalen, que Fabio dice que, Hallen, que, que, Jalen, que pele, Que por cierto, que por No, Fabio dice que Tenemos que preguntar al tipo, por porque ser, cuando que, viene a ver Fabio y yo, uno de los dos está. Que, también ¿Están equivocados los dos? No, vamos, Fue, yo le voy a preguntar oye, al oye, tipo. Óyeme. Oye. Ese jugador, William, en los highlights, tipo un come hombre. Ah. En esos highlights. Ah. Me acuerdan a Cristian Herrera. Pero yo miren. Este ahora, eh, en los highlights. Hermano, él fue drafteado. Él fue a draft. Con su hermano, en el 2014, él fue junto a su hermano al draft de la yo, NBA. Esa, esa, Un jugador que va al draft no es malo. Esa yo no no. no compadre, Pero espere que compadre. llegue y lo vea. Porque esperar, no pues. Usted me lo acaba de decir esperar, ahora. Entonces, deme, deme el mérito de que Indios ha comenzado mejor que cualquiera. Yo, en la primera etapa, que es la de entrenamiento, ha cumplido. A usted quiere escuchar lo, lo que le conviene. Usted me lo diga. Yo y le cuando le la usted, cosa no funcione, usted también me lo que dice. Que David Díaz, que es el, el, el, el, el dirigente del equipo, ya estamos hablando que David ya está trabajando con su cuerpo técnico, es porque el gerente ya dio luz verde a trabajar. David tiene un mes trabajando. Me estoy diciendo mal. David tiene días trabajando. La cuenta de David tiene, que David día, día, que David tiene un mes depositando. Está trabajando hace un ah, pues mes, es. Eso ¿no es a lo loco? Ah, es que no es a lo loco. No, de dinero. Eh. No, no Escolón, de organización. Nana, y la organización y la organización conlleva dinero, inversión. No, David, David, David un profesional en su sí, trabajo. David es increíble. Eh, te lo digo porque Hablado. he estado con él y junto a su grupo. Un respeto que le tienen esos mismos muchachos Santos, Ceballos. Oh. Quiero saludar a Santos, a Abraham, que tuvieron, por cierto, tuvieron en la Y tierra. a Richa también, y a Richa. Es un excelente grupo y ya de gerencia, no vamos a hablar porque Fabio ya, su mérito están ahí, su, su bagaje el baloncesto, están ahí. Pero no me venga a poner siempre la cosa más bonita de lo que está. No, pero te estoy eh, diciendo usted ponga que me la cosa bonita porque. Eh, estamos claros pero que estamos bien a la hemos comenzado bien? Muy, bien muy bien pues ya sí, de, sí pero yo todo. lo es que, que ustedes usted empezaron ah. bien pero no digan que los demás están mal yo no estoy diciendo que los demás están mal te toqué el tema de los metros porque tú me preguntaste ¿usted vio la foto de los metros? yo te dije sí y al otro día está vi el, el quinteto de los metros lo vi en la 189 pero y eso no tiene nada que ver con ¿cómo eso ¿Cómo que no? no? y, y no, si las prácticas son en Santiago ¿por qué están en Nueva York? no a veces no ha llegado a acuerdos pues entonces síganme dando la razón que nosotros firmamos a todo el mundo mira los jugadores de los indios, usted que está practicando, así tiene las dos vacunas puestas y tiene la tarjeta. De, eso esto, esto no todo lo loco, viejo. Nosotros somos un equipo de oye, el equipo del pueblo, el equipo del país. Eh, este ya.